Compa, bienvenido. Gracias. Él vino niño? la otra semana. No, no vino. No, vi. no, una estaba, sí, una no. no que es que estaba, estaba fuera de la ciudad. Y yo usted sabía. Usted sabe que yo, si estoy fuera de la ciudad, es lo único que, que me puede permitir para yo no venir aquí a informar de baloncesto cada jueves. Eh, darle las gracias por la oportunidad, como siempre. Hay mucho baloncesto. Usted habla mucho de pelota. No, y de baloncesto. Y de baloncesto, yo sé que usted da esa información, sí. pero en realidad se está llevando un baloncesto. En Madeja, se está jugando en Caonabo, se ¿En está Madeja jugando Madeja un torneo de, de añejo, se okay. está jugando en Jaya, se está jugando en Las Guaranas, empezó en Villatapia, eh, se está jugando también en San Martín, eh, terminó recientemente en Santa Ana, un torneo lindísimo ahí de, lo, de los veteranos. Aguayo. Aguayo. también terminó. Pero vamos a hablar de lo que sucedió anoche en Jaya. Ayer, a, a, ayer in, eh, terminó yo lo que, lo que fue la semifinal eh, de este torneo. Donde el equipo de Jaya de derrotó a sus eternos rivales, que son el, el, el, el Naranjo Dulce, ay, 71 ay, ay. por 67, con una buena actuación ayer de Billy Olivares, que continúa eh, haciendo estrago. Este muchacho, que por cierto estuvo con el Club Santa Ana en el torneo superior, acompañado, Clave fue acompañado de Billy, está también el y de Jesús, que es la rabia, quien encestó ayer eh, 15 puntos, y Raña Tavares que ese refuerzo de ese equipo se toca 14 puntos en la victoria ayer del equipo de Jaya, que elimina a, a Naranjo Dulce de los que esta fue esta serie semifinal, un 3-2. Y el equipo de Madeja... Danielito está ahí. Danilito está dirigiendo al equipo de Jaya, eh, que ganó. El que ganó eh, Yendi Aracena estaba dirigiendo al, al, al Naranjo Dulce, eh, una baja para el Naranjo Dulce, no estamos quitando el mérito al equipo de Jaya pero no contó con tanto con Junior Flores que era su refuerzo estelar y Claudio Ortega Siso no tuvieron participando. Qué? ¿Qué el eh, Junior está lastimado y Siso me dicen que está lastimado, pero eh, me, encuent me encuentro me encuentro extraño porque lo vi jugando ahí en San Martín, pero es muy raro. No, tengo que verlo y para el, preguntarle. Y, y le, yo le estaba diciendo desde hace unos días que hay muchos torneos juntos y juegan la misma gente. La misma gente, no y, y los mismos jugadores ah, está, está, está, está sucediendo agujado, que están agotados. Está Las lesiones que le están llegando a ambos. Algunos. Es? He determinado eh, tanto jugar, aquí, allí, te deja pasar a alguno. Eso no Ay, le cuesta nada. Organizarlo juntos. Eh, lo que pasa es que ha existido una, una, una fiebre de baloncesto, no sé por qué. Te lo digo que anoche iniciamos otro torneo en Villatapia, el lunes empieza otro y, y van a seguir los torneos. En el 2020 no, no va a haber torneo. No, lo hacen de nuevo, lo que pasa es que, no, no, hay que dejar, no hay que dejar de hacerlo, es que hay que organizarse. Organizarse, exacto. Jaya, eh, eh, el, el perdón, Madeja ayer también derrotó al equipo de aguacate. Eh, se aguacate, se fue el aguacate también, Madeja, que son los campeones, ahí una, una paliza le dio 72 por 58 al equipo del aguacate. Eh, que por cierto ahí estuvo llevando el, el, la ofensiva del equipo ¿y quién es el niño? que yo siempre lo veo con este, buena actuación este muchachito ¿Family de Guaro? Él? no, él sí, creo es, es familia de Guaro es Adelín Firpo Fir ¿juega con quién, puntos él, él, él juega con Máximo Gómez estuvo un par de días en el superior pero ah, no tuvo pero una parte pero bien. es un encetador de tres un, es un asesino le podría muy decir el bien, bien. encete de todos lados también a Donny Peralta ahí encetó 13 puntos y Linelson Ferreira que es el refuerzo del equipo de Madeja, encestó 13 puntos para dar el pase a lo que es a la final de este torneo. Madeja y Jaya, Madeja ¿verdad? y Haya van a la final. Se metió a la final, otra se vez. Se metió a la final. Jesús, que ha sido el campeón de las últimas temporadas allá en Jaya. En en Jesús. Jesús? clasificó, no, en primero. Eh, ganó la serie regular. Y hay que hablar de que hoy continúan también las actividades en el Club San Martín, la semifinal de este torneo navideño del Club San Martín. El equipo de Los Rieles y San Martín. Ahí está el equipo de Los Tonderca. Eh, perdón, yo digo que Los Rieles Los Tonderca. Eh, con una victoria. ¿Tú sabías algo extraño? Que, que usted, no, usted no me lo va a creer. ¿Usted sabía quién está jugando de Los Tonderca? El presidente del Club San Martín y le ganó el primer juego. A San y le ganó, Oscar García y, y, y le ganó a San Martín. A San Martín. Esto es, eso tiene la historia. Irense, topa el de canato de tres. Pero él dice que es una actitud para que los jugadores o los jóvenes de San Martín es vean. Un también, esa serie. Es un 3-2. Si sí, continúa ah, ahora, pero hoy. Está jugando está en, en contra de ir, San Martín, en contra de San Martín. San Martín está a punto de ir y se bueno, es que va. No, ahí. Uno se va. Tuvo un juego, lo tuvo ganando el partido de siete puntos, me dicen, en los, los minutos, en los segundos finales. Y, ¿Y lamentablemente. Que, que <ríe> y, y, y lamentablemente. que sí, sí, sí, sí, también ahí se va. Dí. No, como. Ah, yo no entendí. Así no, Riquemi no me haga eso. Porque tú o sabes que tú me estás buscando un problema a mí. <risa> no ah, pero, la verdad, yo, pero yo no entendí. Por eso te si no, dos. Oh, <risa> yo te Yo estoy pensando que tú me estás preguntando. Ah, na, y después, sí. lo bonito, eh, lo bonito me está que, preguntando cree, de la serie. No, no, que, no y lo bonito es que soy yo que lo mando. No, no. Si no, es, no, es, no fue, porque yo le dije ahora que se me pega a mí. No, a ti no, a mí se me pega todo. Fui yo que le dije a mí Sí, <risa> <risa> pero que yo soy muy sano. Pero eso no es nada tampoco, verdad. Yo soy muy sano. No nada Yo soy muy sano y le digo que es un 3-2. Pero no había poco. Falta otra victoria más. Así. Pero Ariel te dijo algo, claro. Él te dijo: No se van, te dijo. Él conoce la liga. Yo no puedo opinarte porque no lo he visto. Eh, se van, eh, ahí, ahí se está jugando la Copa rosa y sí. el torneo está dedicado a Carilín Chávez. Sí. Yo Así. quiero que usted me lleve a Jaya porque yo comp me comprometí a eso y voy con el equipo entero. Voy con todo el mundo, camarógrafo, fotógrafo, asistente, todo el mundo tiene que ir conmigo ese día. No, pero tú dices, vamos a hacerle un saque de una... No, no, no, se, yo, se, no, no, no, no yo no te no estoy diciendo que nada, yo no le estoy diciendo que usted me está diciendo. Yo apoyar Ahora, ese evento. Yo lo que digo que usted en el tiempo y al, que... Y al día tiempo. siguiente, medio programa el tiempo, aquí, hablando El tiempo de de que yo tengo laborando en esta empresa y trabajando en Jaya... En, en, en Siempre se le ha da dado ese apoyo incondicional al evento. Todo el tiempo. ¿Entiendes? No es que a usted mí me gusta no es que usted, mucho, no como como usted se está buscando y quiere no, eso. No, no, se lo merece. Se lo merece. Un bien, se lo merece. Se lo merece. Pero quiero ir. Ah, pues, a partir a partir de las 8 en Cruz Martín continúa la semifinal. También, Junior. Y Rique, me hay que destacar que en Caonabo también se está jugando un torneo de liga. Hay un torneo juvenil. ¿Cómo así? Hay un torneo juvenil y un torneo que tienen los muchachos de las ligas. De Caonabo, entre ellos Luis Comebien, Richard Ay, Hidalgo. De lo mío, de lo Hoy mío. solamente a un solo partido de la categoría juvenil. El Team Negro se enfrentan al, al Team Unidos, que es un equipo muy compacto, estos jóvenes, en la edad de 24, 23, 22 años. Eh, y hay que reconocer el gran trabajo que viene haciendo eh, este grupo de muchachos para que este torneo se dé cita eh, todas las noches en, en el Club Caonabo. Eh, ahí es que está bueno el asunto, ¿verdad, Junior? Ay, lo, lo con patrón. el asunto de... Uh, Está buena, a mí me gusta. Acá. No, Ferri, que ah, vino, ah, vino ah, con un cuchillo. Ya, el Señor director, vino con un cuchillo hoy. He estado aquí ya varios los muchachos, un grupo de... de y ese grupo, han estado ya en la pelea. Ya por lo menos aquí están clasificados, asegurados, algún equipo tiene más de 75 mil pesos. Sí. Sí, ya están asegurando. El viernes mañana hay una inauguración, otra. Ah, sí, otra inauguración. Sí, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos a esperar que los cheles llegue. Ah, me dicen no, que, no, dice que están seguros, sí, ¿no? pero yo seguro que están en la mano bueno, pero eh, Juan Liberato habló de eso no, no, la con más o no, no, este no hay problema yo sé que con Mao ma no ma, ma lo, bu lo busca de lo de no, no, porque es eso que es un premio ye, nacional es que llegue, llegue, sí, pero, sí, pero que llegue antes de enero para que los muchachos puedan comprarse sus ropitas seguro que están en la mano y ese equipo que está ahí, ¿de dónde? es el club mayorista la liga del club mayorista que fueron campeones ese equipo negro y veteranos veteranos, son muchachos jóvenes. Vamos a verlo, son los, ustedes, no, están jóvenes. Ahí está mi amigo Pedrito, está Nick Rosario, oh, sí. Saúl Jiménez. Eh, ese grupo de muchachos fueron los campeones. Y para él de, es para el dirigente. Para él, para él el dirigente, es parte del equipo, pero está lastimado una rodilla derecha. Eh, el equipo tuvo el campeonato que se jugó durante un mes, todas las noches a las 6.30 en la cancha del club, el mayorista. Cuando así se que, quiere, se puede, Dios. Así es. Eh, eso es parte de lo que está sucediendo. Y ya por último, hay que destacar lo que fue el torneo de Aguayo, que terminó esta semana también. Ahí está, donde Jesús López fue el jugador más valioso. Y tuvo la, la, la, la corona. Y el flaco Yeli, eh, Giancarlo, eh, también estuvo participando con este equipo, dándole las felicitaciones a Alexander, que fue el organizador de este evento en la cancha de Aguayo.